Cover Sessions número 13, Flow, Yo, Wandy, Viene Ey, dice, Ya quiero volver a verte No te saco de mi mente Desde el día en que te conocí Ey, es que tú eres diferente Resaltas entre toda esa gente Tienes gucciado, eso que yo no era así. Baby dime si tú quieres la noche entera, mientras que te bajo la luna o prendemos y pa las estrellas, es que como tú ninguna. Tú tienes ah. algo, un chévere no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero me va a matar. Tú tienes algo sobrenatural. No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué Pero me va a matar En la parte de atrás corrimos los asientos para ser la primera vez, baby, tienes talento y es que yo no era así y no me arrepiento Tú tienes un no sé qué y sabes que yo no miento Quédate y no te vayas Que yo sé que esto va más allá Quédate y no te me vayas Que como tú no hay